Saludos, camaradas. No sé, Bob Esponja. Arruinaría nuestro estilo. Saludotes desde Irapuato, Guanajuato, gente. Es un poeta. <ríe> es un poeta. Nuevamente aquí en el Room Collection. Poco a poco Haciéndonos de demás piecitas, gente. Este vaso de torque me regaló mi madre. Este muchacho me llena de orgullo bastante cool y pues aquí cada vez más perfeccionando nuestro diagrama aquí voy a voy a poner este aquí gente ¿sí? le voy a fijar para que vean cómo se va a ver y si sí, maldita como les comentaba tuvimos un accidente con nuestro Jason desgraciadamente, desgraciadamente cayó de su diagrama y pues se rompió de la articulación que la sostiene en los pies está bien pendejo Bien pendejo por los, A los que no saben de eso de articulación Esta parte de la que una de los pies es una sola pieza por dentro Entonces esa pieza se rompió por lo que los pies estaban volando bandita Chao, Como Obviamente también tuve que investigar cómo repararla y pues... Pues sí, güey, no mames. es el mejor el método más efectivo que hay, pero pues no funcionó pues, si un poco. O sea, lo traté con pegamento industrial, gente. Hay varias marcas, normalmente lo usan en las empresas. Este, es transparente. Y se conoce comúnmente como cola loca. Lo que hice fue colocarle unas pequeñas gotas aquí en el medio de la articulación, lo más dentro que se pueda, lo más cercano al punto de articulación. Que pueda, le rociamos unas gotas de cola loca, ahorita no lo tengo aquí en la mano. ¡Dame fuerza, pegazo Porque ya lo usé, banda, ya me lo acabé pero pues miren la figura si sí quedó mucho mejor estoy feliz ya que estaba muy floja no la podía ni parar pues solamente le coloqué unas 5 gotas de cola loca perdón me equivoco unas ¿por qué me persigue la desgracia? Tres gotas de cola loca por cada lado en el punto exacto de articulación y pues la mueven no dejen que se quede fija empiecen a moverla de todas formas para que no se quede pegada y pues como verán se lo viene puedo moverla hacia los lados todo genial y espero que sirva bandita de coleccionista a coleccionista eso me parece adorable marica marica sigan viendo mis vídeos vamos a colocar a nuestro jason y pues nos vemos en un próximo video bandita se más hace cool se bien pero más mal qué agradable sujeto